Hola, en este vídeo vamos a seguir con los tutoriales sobre el diseño básico de un procesador risc 5 El procesador que estamos diseñando se ejecuta en un solo ciclo, es un procesador monociclo. Y hoy vamos a ver el programa almacenado en memoria y el contador de programa. En los tutoriales anteriores hemos llegado hasta este diseño. En este diseño tenemos la arquitectura básica del procesador monociclo con las instrucciones tipo R, instrucciones tipo I, instrucciones de carga e instrucciones de almacenamiento. En nuestro diseño hemos visto estos tres tipos de instrucciones, con estos formatos, y a partir de estas instrucciones, con sus 32 bits, realizábamos el diseño. La pregunta es, ¿de dónde salen estas instrucciones? Tenemos el programa almacenado en memoria. Vimos que la memoria es direccionable por bytes, por lo tanto, como cada instrucción tiene 32 bits, son 4 bytes Así pues, de una instrucción a otra tenemos cuatro direcciones de memoria de separación. Esto está explicado en el tutorial del conjunto de instrucciones relativo al programa almacenado en memoria. Tenemos nuestro contador de programa, que en este caso está apuntando a la dirección 0, va a la dirección 0 de la memoria y posteriormente se va incrementando de 4 en 4 para ejecutar la siguiente instrucción. Ahora nuestro contador de programa tiene la dirección de memoria 4 e irá a buscar la instrucción que está en la dirección de memoria número 4. Y así se va incrementando el valor del contador de programa de 4 en 4 y recorriendo instrucción a instrucción secuencialmente. Se vuelve a incrementar el contador de programa y vamos a la instrucción número 12, a la 16, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre cuando el contador de programa está en la dirección 0, por ejemplo? Pues que se accede a... ...a la instrucción que está en esa dirección de memoria, en la cero. Esta sería la instrucción. Esta instrucción tiene un formato determinado que ya hemos visto algunos de ellos. Por ejemplo, en este caso tenemos una instrucción de tipo R... ...y que tiene estos campos. En la dirección número 4 tenemos esta otra instrucción... ...que tiene este formato también, que es una instrucción de tipo R... ...y así se van ejecutando instrucción a instrucción. En realidad en la memoria no tenemos las instrucciones en este formato... ...en el lenguaje ensamblador... ...sino que lo tenemos en código máquina, en los 32 bits codificados en binario. Cada palabra de estas corresponde con una instrucción. Aquí a la derecha he puesto las instrucciones con las que se corresponden estos códigos máquina. Esto en realidad es una memoria que va a tener su puerto de entrada, el de la dirección. Lo hemos llamado A, igualmente, de address en inglés. El contador de programa accede a esa dirección... De esta dirección se selecciona el contenido de memoria correspondiente, en este caso el 4, y por el puerto de salida, data out, de la memoria, saldrá la instrucción que queremos ejecutar. En este caso sería esta instrucción, instrucción de resta. Y como siempre, ahora tenemos que ver cuál es el ancho de bus de estos puertos de entrada y salida. Para el caso del dato de salida, como cada instrucción tiene 32 bits, la salida tendrá 32 bits también. Para la dirección, tendremos como máximo los 32 bits del contador de programa. Digo como máximo porque no es necesario que la memoria tenga tantas direcciones. Y por lo tanto voy a poner menor o igual a 32. Una memoria que cubra todo el contador de programa serían 2 elevado a 32 bytes. Y que para nuestro ejemplo no es necesario tener tantos. Muy bien, entonces vamos a hacer unas simplificaciones con esta memoria. Por un lado es una memoria ROM. Solo va a ser de lectura. Aquí vemos que no tenemos ningún dato de entrada ni ningún write enable. Tampoco tenemos reloj porque va a ser una memoria de lectura instantánea. Es decir, los datos a la salida no esperan un ciclo de reloj. Se obtienen instantáneamente. Esto no es exacto, no es instantáneo. Hay un pequeño retardo, pero es menor que el ciclo de reloj. Es igual que la lectura que hemos visto de los registros y de la memoria de datos. Y por último... Esta memoria de programa está separada de la memoria de datos. Esto no es necesario, pero nos va a hacer el diseño más sencillo. En el futuro podremos unir esta memoria de programa con la memoria de datos. ¿Vale? Así que tenemos nuestra memoria de programa. Tendremos el contador de programa, que lo voy a poner aquí. Y que si, por ejemplo, tenemos el contador de programa a cero, va a acceder a la dirección de memoria 0 y por el dato de salida saldrá... ...la instrucción correspondiente. En este caso tenemos una suma... ...y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Poníamos la instrucción aquí abajo... ...y de aquí salían los campos de la instrucción... ...hacia nuestro diseño arquitectural del procesador. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un poquito de espacio... ...para que quepa en este esquema nuestra memoria de instrucciones... ...y vamos a simplificar estas conexiones. Tenemos este cable de aquí... ...que sale de las posiciones del registro destino... ...los bits 7 a 11 y por lo tanto lo vamos a sustituir este cable por el nombre de los bits 7 a 11 de la instrucción. Esto significa que escogemos los bits del 7 al 11 de la instrucción. La instrucción es lo que se obtiene de la memoria de instrucciones. Ahora este cable que sale del registro fuente 2, de los bits 20 al 24, lo vamos a sustituir por los bits de la instrucción del 20 al 24. Ahora este cable que sale del registro destino, del 7 al 11, igualmente lo sustituimos por el nombre de la instrucción y los bits 7 a 11. Este cable de aquí que sale del registro fuente 1, que siempre va de los bits 15 al 19 de la instrucción, lo sustituimos por el nombre de la instrucción y sus bits 15 al 19. Este cable de aquí que sale del registro fuente 2, que va de los bits 20 al 24, lo sustituimos por los bits 20 a 24 de la instrucción Este cable de aquí, que sale de los bits 25 al 31, lo sustituimos igualmente por los bits 25 a 31. Y ya con esto hemos quitado bastantes cables. Vamos a apretar un poquito el esquema. Este es el mismo esquema de antes, únicamente lo hemos apretado un poquito. Y ahora sí que nos cabe la memoria de programa, con el contador de programa. Con esto, si ahora tenemos el contador de programa a 0, el contador de programa está conectado a la dirección de memoria de programa, va a seleccionar la instrucción número 0. Esta instrucción número 0 saldrá por el dato de salida a la memoria de programa y se va a conectar a todas estas señales que hemos dibujado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los otros tutoriales. Tenemos el registro fuente 1. El registro fuente 1 se corresponde con los bits 15 al 19, así que voy a seleccionar el registro, en este caso el 19, y por el dato de salida tendremos el valor de este registro, en este caso 4. Luego tenemos el registro fuente 2, en los bits 20 al 24, que seleccionará el registro 20. Y a la salida tendremos el número 8, que es el contenido del registro fuente 2. Luego tenemos el código de operación, que se lleva a la unidad de control, y la unidad de control va a seleccionar aquí un 1, en este multiplexor, porque sabe que queremos hacer la operación entre los dos registros, entre el registro fuente 1 y el registro fuente 2, así que lleva el registro fuente 2 a la ALU. El 8 está en el segundo operador de la ALU, la unidad de control sabe que estamos haciendo una suma por el código de operación, y va a seleccionar la suma en la ALU. Esta selección de la suma hace que se sumen los dos registros fuente, el 1 y el 2, y a la salida de la ALU tendremos el número 12. Este número 12 es el que queremos guardar como resultado. Se va a llevar por este multiplexor. La unidad de control va a seleccionar un 1 para seleccionar el resultado de la operación y este resultado se lleva al dato de entrada del banco de registros. Tenemos el 12 en el dato de entrada del banco de registros. Ahora el registro destino que está en los bits 7 al 11 se va a seleccionar por la dirección del registro destino, selecciona el registro 21 y la unidad de control va a poner un 1 en la habilitación de escritura del banco de registros para que a la subida del flanco de reloj se escriba el dato en el registro destino, en este caso el 12 que es la letra C en hexadecimal. Bien, esta sería la ejecución que ya habíamos visto. Únicamente hemos incluido la memoria de programa y el contador de programa. Una cosa interesante que señalar es que para la explicación yo he ido de registro a registro, pero en realidad todo se ejecuta simultáneamente. Es decir, cuando sale la instrucción de la memoria de programa, todos los registros se acceden simultáneamente y sería algo así. Las direcciones de los registros salen y acceden a la memoria de registros. Y esto únicamente tarda los retardos que haya de las puertas lógicas. Enseguida igualmente la unidad de control selecciona un 1 y la salida se lleva al dato de entrada. Así que en realidad sería algo así como todo simultáneamente. Es como si hubiese bastante desorden y cambio de todas las señales. Pero en el momento en el que el flanco de reloj sube, todo está dispuesto para ser escrito. En ese momento sí que tienes que estar todo preparado y todo digamos congelado, no puede haber ningún cambio más. Así que el ciclo de reloj tiene que ser suficientemente lento como para que dé tiempo a que todas las señales estén preparadas. Para que cuando haya el flanco de subida de reloj esté todo dispuesto. Otra cosa que no he señalado es que, ¿qué pasa con estas señales? Por ejemplo, estas señales de aquí que no hemos tenido en cuenta. Estas señales de aquí realmente sí que están funcionando aunque no las tenga seleccionadas estas señales irán por aquí este multiplexor seleccionará una u otra en este caso nos da igual se lleva al otro inmediato también este de aquí se extiende el signo y aquí tendremos un valor y este valor nos da igual porque aquí tenemos un 1 que selecciona el registro fuente 2 igualmente qué ocurre con esta señal que se bifurca del registro fuente 2 que va al dato de entrada de la memoria de datos Igualmente con la dirección de la memoria de datos que sale de la ALU. Estos valores de aquí son un poco aleatorios, no tienen nada que ver. El 12, esta dirección 12 que hemos puesto aquí, en realidad no es una dirección de memoria, sino es el dato que vamos a guardar en el banco de registros, el resultado de la operación. Por lo tanto, esta dirección que aparece aquí es un poco aleatoria, igual que el 8 que tenemos en el dato de entrada este se va a seleccionar esta dirección de memoria y a la salida saldrá el dato que haya en esa dirección de memoria, por ejemplo 3, y este dato irá por aquí, pero igualmente, como no lo estamos seleccionando, estamos seleccionando el 1, el otro dato, nos da igual el valor que haya allí. Por otro lado, es muy importante que aquí la unidad de control ponga un 0 para que no se escriba el dato que sea que tengamos en el dato de entrada, porque no nos interesa hacer aquí nada. Ponemos este 0 y este dato no se va a escribir porque tenemos un 0 en la habilitación de la escritura. Lo que sí es importante ahora es que en el flanco de subida de reloj, como aquí tenemos un 1, se va a guardar el resultado de la operación en el banco de registros. Como aquí tenemos un 0, no se va a guardar lo que quiera que tengamos en el dato de entrada. Esto no se va a guardar. ¿Y ahora qué pasará con el contador de programa? Bueno, ya sabemos que se tiene que aumentar en 4, por lo que tenemos que poner un sumador. Aquí vamos a tener un 0 porque es el valor del contador del programa. Se sumará 4 más 0, y este valor entrará en el contador de programa cuando haya un flanco de reloj, igualmente. Así que en el siguiente ciclo de reloj tenemos un 4. Accedemos a la siguiente instrucción. Esta es la instrucción que tenemos, es una instrucción de suma de inmediato. Y ocurrirá una cosa similar a antes. Vamos a verlo. El registro fuente 1 se selecciona. A la salida tenemos el número 4. El código de operación pasa a la unidad de control. La unidad de control va a seleccionar el inmediato de los bits 20 al 24. Se extiende el signo y tendremos el número menos 2 a la salida del signo extendido. La unidad de control va a seleccionar también en este multiplexor el dato del inmediato. Y ahora en la ALU tenemos por un lado el registro fuente 1 y por otro lado el inmediato. La unidad de control sabe que estamos haciendo una suma, sumará estos dos datos y a la salida tendremos el número 2. Este número 2 se va a llevar a este multiplexor. La unidad de control pondrá un 1 para que el resultado de la operación se guarde en el banco de registros. El registro destino se selecciona. La unidad de control habilita la escritura del banco de registros y deshabilita la escritura de la memoria de datos. No queremos escribir en la memoria de datos. No podemos olvidar el contador de programa, tiene un 4, se suma 4, y la próxima instrucción será un 8. Cuando sube el flanco de reloj, se escribirá en el banco de registros el resultado de la operación, y se escribirá en el contador de programa la nueva instrucción. Ahora estaremos en la nueva instrucción, que es la instrucción de la dirección de memoria número 8, se selecciona. Tenemos esta instrucción, que es una instrucción de carga de palabra. Esta instrucción tiene el registro fuente 1. Se selecciona. Tenemos un 4 a la entrada de la ALU. La unidad de control necesita saber qué código de operación tenemos. Pondrá aquí un 0 porque sabe que hay que escoger los bits 20 al 31 del inmediato. Se escogen. Se extiende el signo. La unidad de control selecciona aquí un 1 para que entre el valor del inmediato. Y ahora tenemos en la ALU el registro fuente 1 y el inmediato. La unidad de control sabe que tenemos que sumarlo. Selecciona la suma. A la salida tendremos el resultado de la suma, 8. Y este 8 es ahora la dirección de memoria de donde vamos a escoger el dato para cargarlo en el banco de registros. Este 8 selecciona la dirección de memoria número 8. El contenido de esta dirección de memoria es un 7. Este contenido de la dirección de memoria se lleva a este multiplexor. La unidad de control sabe que hay que seleccionar el dato proveniente de la memoria de datos. Lo selecciona. Lo lleva al dato de entrada del banco de registros. El registro destino se selecciona. Se pone la habilitación de escritura del banco de registros. Se deshabilita la habilitación de escritura de la memoria de datos. Y no podemos olvidar el contador de programa que se tiene que sumar. También tenemos un 8, se le suman 4, y la nueva dirección de memoria está preparada para ser cargada en el siguiente ciclo de reloj. Ahora sube el flanco de reloj, y se guarda el dato en el banco de registros, el número 7 de la dirección de memoria calculada, y se actualiza el contador de programa a 12. El contador de programa está en la dirección número 12, se selecciona, sale la instrucción, ahora tenemos una instrucción de almacenar datos, Vamos a ejecutarla. Registro fuente 1. Se selecciona de la memoria. Tenemos un 4. Código de operación. Se lleva a la unidad de control. Sabe que estamos haciendo una operación de almacenamiento. Va a seleccionar el inmediato de las posiciones 7 al 11 de la instrucción. Se escogen estos bits del inmediato. Y se extiende el signo. La unidad de control sabe que hay que escoger el dato del inmediato, no del registro fuente 2. Lo escoge y la ALU ya tiene preparado el inmediato y el registro fuente 1. Sabe que hay que hacer una suma, pone la suma en la ALU y a la salida tenemos la dirección de memoria de la memoria de datos. Y ahora se lleva la memoria de datos y se selecciona esa dirección. Esta selección hace que por el dato de salida de la memoria de datos tengamos el contenido de esa dirección de memoria. Este contenido nos da igual porque no vamos a escribir en el banco de registros. Ahora seleccionamos el registro fuente 2, que es el registro que vamos a guardar en la memoria de datos. Se selecciona este registro y se lleva a la memoria de datos. Tenemos el 8 preparado para ser guardado en la memoria de datos. Importante es... Poner un 0 en la habilitación de escritura del banco de registros porque no queremos escribir en el banco de registros. Y poner un 1 en la habilitación de escritura de la memoria de datos porque queremos escribir en la memoria de datos. Nos ocupamos ahora del contador de programa. El contador de programa se tiene que incrementar en 4 y se tiene el 16 preparado para ser guardado en el siguiente ciclo de reloj. Al subir el flanco de reloj, se guarda el contenido del registro 2 en la memoria de datos y se actualiza el contador de programa. Y así ejecutaríamos instrucción a instrucción secuencialmente. Esto se ejecutará así secuencialmente, instrucción a instrucción, hasta que haya una instrucción, por ejemplo, de bifurcación, que las vimos en los tutoriales del conjunto de instrucciones, pero que no la hemos implementado todavía en este procesador monociclo. Con esta instrucción, por ejemplo, la 16, se ejecutaría la siguiente instrucción. Bien, esto es el tutorial hasta ahora, hemos repasado todas las instrucciones que hemos visto hasta ahora y hemos incluido la memoria de programa y el contador de programa, con toda la arquitectura que se genera. Estas son la bibliografía y las referencias que se han empleado para la elaboración de este tutorial. Espero que este tutorial te haya ayudado. Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo.